Somos la doctora Gabriela Soria y la doctora Rosalía Meníndez, que junto con la doctora Julia Salazar y el doctor Javier Rodríguez formamos el equipo académico que impartirá el curso optativo La Enseñanza del Pasado la formación de la conciencia histórica y la transmisión de la experiencia. Desde hace 25 años hemos trabajado en la Universidad Pedagógica Nacional de México sobre diversos aspectos inmersos en el apasionante y complejo tema referido a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia. En esta ocasión el programa que ofrecemos para Claxo es una síntesis de todos los aprendizajes acumulados durante este largo periodo de experiencia. Partimos de algunas preguntas, hoy fundamentales, como son, ¿cuál ha sido el sentido tradicional de enseñar historia?, ¿cuál es actualmente la función social de la enseñanza de la historia?, y de qué manera los temas sobre la descolonización de los aprendizajes influyen en las reflexiones contemporáneas sobre el tipo de historia escolar que habría que enseñar. ¿Qué consecuencias tienen todas estas nuevas preguntas y respuestas en la práctica docente y varias más? En la búsqueda de avanzar sobre este tipo de cuestionamientos, nuestro seminario tocará cuatro ejes que consideramos fundamentales. El primero de ellos es un acercamiento a la historia de la enseñanza de la historia a fin de revisar cuáles fueron los objetivos y las coyunturas en las que se escribieron las historias que devinieron en disciplinas escolares. El segundo aborda la necesidad de ubicar la naturaleza histórica y política de la historia escolar a fin de poder integrar a la reflexión la existencia de esas otras historias, las no contadas, las que no aparecen en esa narración hegemónica. El tercero es la reflexión acerca de la manera en que se pueden empezar a vincular estas nuevas problematizaciones con la formación desde la escuela, de una nueva conciencia histórica. Finalmente, identificar que el tema que nos convoca no puede circunscribirse a proponer la modificación de formas de trabajo tradicionales por otras que hicimos innovadoras dentro del aula o únicamente al cambio de los contenidos temáticos, sino que es necesario ubicar la enseñanza de la historia como cuestionamiento de la estructura cognitiva de los sujetos inmersos en esa relación. Como pueden ver, el tema de nuestro seminario son tan actuales como apasionantes. Por ello es que los invitamos a inscribirse con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto y bienvenidos.